Entre risas, ocurrencias y gran entusiasmo, arrancó el primer ensayo de la exitosa y ya tradicional pastorela VIP. Esta pastorela está diseñada completamente a divertirnos, a que si nosotros nos divertimos, por ende, el público se va a divertir más. Entonces, las situaciones día con día, pues, van sucediendo y van pasando y van haciendo. La fortuna de esta de esta obra es que igual se puede ir todo el año, pero no. Hay un tiempo determinado de decir, ¿saben qué? Hasta aquí y el próximo año nos vemos, ¿no? Por más de 10 años le ha sacado montones de carcajadas Ay, al público regiomontano. Otro ruido me palpita el ojo. Toda yo palpito. Pues falta de confianza, chiquita, palpito. Ay, somos compañeros de trabajo. Como ya es costumbre, esta puesta teatral cuenta con un extraordinario y reconocido elenco que le garantiza a los espectadores un espectáculo divertido y lleno de buen humor. El estilo es comedia, pero sí, el género es, una, es comedia, pero el estilo es teatro cabaret, porque hay esa libertad de poder interactuar con el público, poder este, ser un poquito subiditos de tono de repente, no, no llegar a la vulgaridad, pero sí para adultos. Durante los ensayos vimos nuevos rostros. Me, yo, yo tenía guardado el payaso, ¿eh? lo, tenía, lo tenía en el closet, dije, lo voy a guardar, voy a esperar a que, que, que pasen las cosas, voy a hacer otras cosas. Y cuando me habló eh, la producción Lucky y me hizo la propuesta, la verdad dije, oh, lo descuelgo, ¿verdad? A, a sacudirlo, a hacerle zapatos nuevos y otras cosas para poder estar aquí en el estreno. Y la verdad es que estoy muy emocionada con esta oportunidad, feliz, y pues voy a estar como maligna. este Y pues, ¿qué les puedo ¿Teatro Que no habías hecho, ¿verdad? Sí, había hecho teatro hace algunos años en la Ciudad de México, este, pero pues retomándolo y bien contenta. Yo lo veo como una muy buena oportunidad de pues nutrirme de todos los conocimientos de Fernando Lozano, de Hugo Santos, de Chavana, Mario Besares. Realmente ellos tienen toda una vida de experiencia y pues agarrarlo lo mejor de ellos en cuanto a todos sus conocimientos. Ninjarín casi se nos escapa. ¿Qué onda, Niñari? Ya te encontramos por aquí. Eh, aquí ando estudiando mi libreto de, de la pastorela. Ah, muy bien. ¿Y qué andas este, practicando? Pues el, los diálogos, porque la verdad es que no tengo muy buena memoria y tengo que repasarlo muchos para que no se me olvide. Ah, ¿y qué papel traes o qué? Ahorita no traigo papel para limpiarme. <risa> <risa> soy un ángel eh, travieso y pues soy el más consentido del arcángel Miguel. <risa> Experiencias han sido muchas las que se han vivido a través de más de estos 10 años En una ocasión, fíjate, nosotros los actores eh, a veces nos toca que nos se nos borra la mente Recuerdo que en esa ocasión me tocó ser este, otra vez esposa de, de Mayito y se me fue, se me fue, me quedé en blanco. Me tocaba hablar y se me fue en blanco. Me ha pasado dos veces también con el criado criado Cari Rodríguez, que sale de, de, de una de las tentaciones de lujuria, en un estreno, eh, traía unas cintas, pues traía un triangulito, ¿no? Cubriendo, salvo hacia la parte. Y se le empiezan a despegar. Entonces yo veo que se le despegan. Y, y la agarro así, no, que sí, que no sé qué, y hablando. Y la agarro como de los hombros y la volteó tantito y le, le, pues le empujó con la mano ¿eh? o sea, con los dedos pues, pues para, que se, para que pegaran otra vez pero pero fue inevitable que la gente se diera cuenta entonces la gente empezó ah qué qué oh, de, ja, ja, ja", pero riéndose y todo una pastorela que además de sacarnos una buena carcajada busca transmitir un mensaje a la sociedad queda claro que la pastorela pues, es para hacer reír a la gente pero hay un momento de dos, tres líneas en las que se deja un mensaje en torno a que debemos estar más cerca de Dios. En la actualidad la juventud se ha perdido mucho, pues ya no hay temor a Dios y ya no creen en Él y cada vez nos vamos descomponiendo más como sociedad. Entonces hay un mensajito ahí que dejamos como reflexión durante cada presentación. Nuevos chistes, travesuras, sorpresas y aventuras tiene preparado el elenco para usted. No tengo el vestuario del personaje, pero, pero ya saben que los aprecio y les mando la bendición. Invito a toda la gente para que estén pendientes este próximo 11 de noviembre, para que puedan disfrutar de la pastorela VIP, se van a reír, se van a divertir y pues aquí los esperamos. O a sea, toda la raza decirles que no se vayan a perder la obra de teatro, la verdad te vas a divertir. ¿ok? En la primera función como que apenas nos estamos acoplando y te la vas a curar por eso ya después ya estamos bien acoplados ya este la hora debe durar un minuto diez la terminamos del año pasado duramos una casi tres horas no, aquí nos vemos aquí nos vemos próximamente en el teatro Versalles ya saben todos los amigos de Ciber TV los esperamos en el único fenómeno teatral que está totalmente actualizado aquí en Monterrey que es la pastorela V.I.P. Que Mis compañeras están guapísimas, no, no, no, no, se van a echar un taco de ojo también aparte de todo eso, a pesar de que también se van a divertir, se van a echar un taco de ojo, los hombres y las mujeres. El 11 de noviembre, te digo, no puedo este día, no puedo día. <risa> El 11 de noviembre, señores, nuevamente abrimos las puertas del Teatro Versalles, Sala 1, para que vengan a presenciar lo mejor que podemos tener en una época navideña, la pastorela VIP. De verdad, vénganse para desternillarse de la risa. Sandy Roth para Cyber TV, la televisión que sí se ve. No hay Pero recordemos que si estamos de la mano del Señor, saldremos adelante.